La enfermera y la vaca de enfermera y...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 El queso se queda solo, el queso se queda solo. Ay oh el de Rio, el queso se queda solo. Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse.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 Hasta medir cien si pies Soy la gran ballena azul Yo amo comer grill Amo comer grill Toneladas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 Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurra cae Habrá ningún botella verde colgando en la pared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 Papas tres, papas cuatro, cinco papas seis, papas siete, papas más papas, seis papas, siete papas más